Arranca la venta del seguro obligatorio para la trabajadora y el trabajador en el ámbito de la construcción constructor seguro. El presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, Luis Arce Catacora, junto al ministro de Economía y Finanzas Públicas, Marcelo Montenegro, presentaron la póliza en un acto realizado en la Casa Grande del Pueblo, ante la presencia de la Confederación Sindical de Trabajadores en Construcción de Bolivia y la Asociación de Mujeres Constructoras, ASOMUC. Este seguro cubre hasta 7.000 bolivianos para gastos médicos en caso de lesiones o accidentes en su fuente de trabajo y una indemnización por 70.000 bolivianos en caso de muerte o incapacidad total y permanente del obrero constructor. Porque son el sector de la construcción, el pilar fundamental para el desarrollo de nuestro país, quienes construyen esas viviendas, esas escuelas, hospitales, infraestructuras para industrias, las carreteras. Y es por eso que es muy necesario este seguro de vida, hermano presidente, que hoy lo estamos recibiendo con gran satisfacción, hermano presidente, a nombre de todos los trabajadores constructores de Bolivia, les damos mil gracias por este seguro que hoy en día... Ministerio de Economía y Finanzas Públicas. Vamos a salir adelante.